En la vida, como en el deporte, visitan, quirolean besala, compañerismo, tasuna, inclusión, guisar igualdad, verdintasuna, gobierno de Navarra, Nafarroako Gobernua.